0003. Señores, pasando en otro, que me da pique, pasando en otro ámbito, un Franco Macorizano, primer Franco Macorizano en promocionar su música en Star Wars. ¿Cómo es? Times No, no, tengo Times Square, Times de tiempo, Villalona. Times Square. ¿Tú entiendes? Así es. Vamos, vamos a ver. Que lo que es, lo que discoteca, discoteca, manito mundial, gracias a la bendición de Dios, estamos en Times Square, lo no que era un sueño es una realidad, para que le llegue, manito trabaja con esfuerzo para que se le dé, para okay, que y Dice no vamos para la playa, playa, para de aquí no vamos, vamos para la, pa la, pa la, pa la, no pa la playa, discoteca, la playa, manito mundial, gracias a la bendición. Ahí está Mecha Corta, nuestro amigo Mecha Corta, de, de los Rieles, se convierte en el primer franco macorizano en promocionar su música en Times Square. El artista urbano dominicano radicado en Estados Unidos, Mecha Corta, se convierte en el primero oriundo de la ciudad del Haya en promocionar su música en la famosa plaza Times Square en la ciudad de Nueva York. Este nuevo logro es posible gracias a la canción discoteca lanzada hace una semana y que con su colaboración, es con DJ Fiti Esqui de Panamá. Y que se suma a la lista de éxitos que ha cosechado el intérprete. A través de la red social Instagram, chacorta. dio gracias a Dios y a DJ Fiti Esqui por confiar en su talento. ¿Eh? Rafael Peña, nombre real del artista, está trabajando con la música urbana, lanzando... En el último año, varios temas musicales que han alcanzado la popularidad de las plataformas digitales de República Dominicana y Estados Unidos. Señores, ahí está. Sí, sí, está. Señores. Ahí está. Mecha Corta. Mecha Corta siempre activo con su música. No sé cómo que le dicen así. Sí. Sí. Señores, llegamos... Eh, al final de, de este programa Lozo Sobroso ahí le dejamos con el video de Bechacorte en tal el señor, hasta mañana